Bienvenidos a EducaUCI. Este es un proyecto que nace con la intención de servir como herramienta introductoria al mundo de la medicina intensiva. Está dirigido a personal sanitario, pacientes, familiares y todo aquel que desee conocer las bases de la medicina intensiva.